En medio de un allanamiento realizado la mañana de este miércoles, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional, un joven que era buscado por estar siendo acusado de participar en el asesinato de un nacional haitiano en la calle Sánchez de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Argelis Manuel Paredes Peña, de 19 años, quien está siendo acusado por el segundo implicado, Misael Simé Peña, de ser la persona que disparó contra Patricio Pie, quien falleció en ...mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl. El padre del supuesto matador asegura que su hijo solo se defendió. Lo pues que pasa es que el le pagó machetazo a ellos. De, se fue en lío, ellos, tenían su problema, le agarró machetazo. Al fin es puro defenderse, no quería agarrar, Pero se iba a matar también dice Santiago. ¿me entiendes? No, la policía tiene que tener, tener un poco de, de, de consideración y no vamos a a nadie cuando lo agarran. Si, tía, ya, si está preso, si no va a entregar, como quiera, ya, todavía no entregar. Pero yo no era, yo le iba a entregar, pero que la cosa se toma en forma, en Si el teatro no la vamos a checar, si no si la tía no lo hubiera matado Una hermana de Paredes Peña, identificada como Rosana Paredes, se quejó de la actuación policial. Sin embargo, trataban estaban hablando con Bulgo porque lo iban a entregar, estaban no colaborando con él. Ellos no podían llegar de esta forma que ellos llegaron. ¿Cómo llegan ellos? ¿Cómo llegaron? Rompiendo puertas, llegaron ellos. Y mamita embarazada. ¿Dónde fue que lo agarraron a él? Eh? Allá en el apartamento. Estaban no colaborando con ellos porque lo iban a entregar y ellos no podían hacer eso. Y dándole golpe. Ellos no tienen que por qué darle, darle, la mano. No hablar con la Estaban no hablando con ellos, sin embargo lo iban a entregar. Y mira cómo yo te se portaron. De esa forma ellos nos apoyaban. ¿Qué y yo, el Mi hermano. Y otra cosa, el problema era con el primo mío. ¿Por qué sin embargo, porque yo no sé por qué era con el primo mío. Entonces, sin embargo, el, el piano le laigó con un machete al hermano mío. Y él tenía que defender. Él no se va a dejar matar testigos oculares revelaron que el agresor le protestó al extranjero porque lo estaba mirando mucho por lo que de inmediato aló una pistola y le propinó el balazo que le causó la muerte la para allá porque por él estaba buscando un domino pero... Hoy se pasáis dos tipos, cuando eh, mirando el tipo, el tipo pregunté por qué tú estás mirando a mí así. Y voy hey, y por qué tiene mis ojos, por qué yo no puedo mirar a una gente que va a pasar. Él dijo, tú no tienes que mirarme. yo dijo que no, pero yo tiene que mirar pues. Hey, dijo a Patricio, esperadme a que yo viene por bien, ahora Cuando me eh, metió adentro una casa, se, fue, se cogió un cuchillo para, para, para dar un cuchillazo a Patricio. Después hay uno que lo quitó, que lo quitó el cuchillo. Y hey, se fue, después viene con un arma de fuego, pegó un tiro a Patricio atrás. Un representante de los derechos haitianos dijo que espera que se aplique justicia en este hecho. Wow. Yo quiero la justicia para cumplir. Porque todo Haití, hay muchos dominicanos, tú sabes qué pasa, hay una un tristeza allá. En Haití. Por eso nosotros estamos trabajando la pasta tranquilidad, porque eso es un eso grupo en allá de Sánchez, eso da investigaciones. Ellos, ellos tienen un grupo fumando delincuente La familia que hace eso, que puede preso también, la familia, porque la familia apoyado por eso el Dominicano tiene muchos problemas, porque hasta la policía, ellos no lo repitan. Por eso la ley, la ley te va repitarla. Porque yo sigo desde el derecho, yo, yo soy aquí dependiendo del sol, no hay que hablar de Dominicano también. Solo no solo, solución. Cualquier haitiano que haga una cosa, nosotros, aplazarlo, aplazarlo, porque hay mucha familia apoyada a Dol. Por eso aquí sufren, el Santo César tiene muchos problemas por la familia. Cuando uno a un a la familia a través de la, la suelta? Mañana será lo mismo. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.